En diciembre de 2017 viajé a Sudamérica en busca de alternativas populares a la producción mercantil de vivienda. fuerte! ¡Auditorio! Me encontré con una serie de experiencias impulsadas por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM, en las que además de resolver sus necesidades habitacionales, los participantes crean verdaderas comunidades urbanas. Fundada en 1970, Fogban cuenta hoy con más de 600 cooperativas en todo el país. Para comprender el origen y los fundamentos de este movimiento, recorrí diferentes proyectos habitacionales y entrevisté a dirigentes y habitantes de diferentes generaciones, partiendo siempre de dos simples preguntas. ¿Cómo surge el modelo de producción por ayuda mutua? ¿Y en qué medida representa una alternativa al capitalismo? Bueno, el modelo nace a fines del 60 en Uruguay, eh, como una alternativa para la clase obrera uruguaya, digamos. Nace a partir de, de la gestación de un equipo técnico que se llamaba el CCU, eh, a los efectos de ver cómo en ese momento se estaba debatiendo la ley nacional de vivienda y se podía poner un capítulo en la ley para que los trabajadores no quedaran fuera del Fondo Nacional de Vivienda que se iba a crear. Y es así como surge el capítulo 10 íntegro de la ley, inmediatamente los trabajadores se agrupan sobre todo un aliado fundamental fue el movimiento sindical entonces el nacimiento de Fugan es en un momento de polarización de la lucha de clases de nuestro país eh, guerrilla de por medio movimiento obrero este, con movilizaciones de masas el movimiento estudiantil también y ahí en ese mar de debates discusiones y luchas planteadas eh, nace este movimiento ¿no? eh, con Tres pilares fundamentales. Uno es que, que en el momento fue toda una, una revolución, digamos, el tema de plantearnos ser de propiedad colectiva en un sistema capitalista como el nuestro. Eso fue todo un, un desafío para la gente y lo asumieron. Luego basarse en el trabajo, en la ayuda mutua, es decir, que la propia gente, nosotros mismos hacemos nuestras viviendas, compañeras y compañeros. Y el otro tema es la autogestión, ¿no? es decir, el control político del proyecto en sí, más allá de la vivienda. Es decir, los cooperativistas tenemos el control del diseño, debatiendo con los técnicos, luego la obra y luego todo lo que es lo que nosotros llamamos construcción de comunidad. Esto es ayuda mutua, esto que hicimos nosotros. Levantamos paredes nosotros, nosotros levantamos las paredes, los cooperativistas levantamos las paredes, los cooperativistas hicimos los cimientos. Desde un arranque hasta el final, tres contratados en toda la obra tuvimos. Tres nomás. Agradecido a los tres contratados que tuvimos. Cuatro con el capatá. Nosotros de alguna manera somos colonos, o sea, llegamos a un campo pelado y no solamente tenemos que construir la vivienda, sino también la comunidad. Yo recuerdo en esta cooperativa, por ejemplo, la almacén más cercana estaba a 400 metros cuando nosotros venimos en los años 70 por acá. Entonces, bueno, tuvimos que crear hasta los locales comerciales, que hasta el día de hoy los alquilamos, y con ese monto, que es de todos los cooperativistas, se logra el mantenimiento de todo el barrio. Las cooperativas no son, o sea, no tienen nivel de mercado, no entran al mercado, no son negociables, no generan un capital donde vos puedas hacerlo, bueno, yo hago una casa y la vendo, no generan todo eso. ¿no? <coughs> o sea, lo que generan es que es una solución habitacional o sea, una casa que vos tenés para toda tu vida para vos, para tus hijos o el mecanismo que sea yo por ejemplo hoy, como planteaba el tema que venimos de, de una inauguración el tema de que nosotros somos tercera generación en realidad mis padres están en una cooperativa nosotros estamos en una cooperativa y hoy acabo de venir de una inauguración de un sobrino esto es interesante porque el capitalismo ha logrado convencer a la gente que la propiedad privada fue la primera, cuando en realidad la propiedad privada fue la última y que pisó a toda la propiedad social. Pero a la gente la han convencido que sin propiedad privada no se puede vivir. ¿Cierto? Entonces, por eso la lucha de fútbol es una lucha contrahegemónica y que les pegan la espina dorsal al sistema mismo. El cooperativismo es este, una herramienta de transformación social digo, y como tal nosotros lo defendemos y lo practicamos. Eh, el, la autogestión, eh, la vida comunitaria, la propiedad colectiva, eh, la participación horizontal, son las bases sobre las que se debería sentar una sociedad más justa y más solidaria. Una cooperativa tenés un relacionamiento, tenés un tema de debate de problemas continuamente, de soluciones, porque cada, cada, cada problema hay que encontrar una solución, de problemas políticos, o sea, que vos tenés problemas de, de, de, con, con la política en sí misma, porque todo es política, digo, que vos tenés un reclamo de, bueno, la cooperativa tiene tal este problema y es un tema que lo no puede arreglar el gobierno. Bueno, busquémosle la vuelta para pa reclamar eso y buscar una solución a ese problema. Entonces todo eso va generando de conciencia, de cabeza de, Nosotros siempre decimos cabeza Digo el tema de pensar, de razonar No solo comprar digerido Entonces te va llevando una conducta En la lucha por los instrumentos políticos La no ha tenido en la historia ¿no? Es decir, por la financiación estatal La lucha por las tierras eh, Defender la ley En el buen sentido de la palabra No porque seamos legalistas Sino porque la ley nos amparó en un fondo nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Cumplió un rol muy importante en la lucha contra la dictadura. No nos olvidemos que en este país había una dirección política de lo que fueron todos los apagones, los cacerolazos, las movilizaciones de masas contra los milicos. Este, la dirección del movimiento era el PIT, que era el plenario intersindical de trabajadores, que venía de la CNT, eh, eh, ACEP, que era, venía de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y FUCON,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 El órgano máximo de FUBAN es la Asamblea General con delegados de todas las cooperativas afiliadas, que vota una dirección que dura tres años con opción a dos de reelección y luego tiene que volver a la base cada uno de los compañeros. En mi caso yo fui tres veces presidente y dos veces secretario general de FUBAN en la historia, pero cada vez que me llegaban los cinco tenía que ir a la base nuevamente, cosa que para mí es fundamental. Y eso obliga a la organización a estar en la permanente generación de nuevos cuadros. Eh, luego tiene también votada una Comisión de Desarrollo Social, que es una comisión fundamental, que es la que se encarga de todo lo que va más allá de la construcción de vivienda, ¿cierto? de la construcción de comunidad. Y después tiene una comisión fiscal o comité de vigilancia, como se le quiera decir, que es lo que controlan y dan la cara frente a la Asamblea Nacional de todas las finanzas, de la organización. Es una organización absolutamente autosostenible. Nosotros pagamos todos los meses, tengamos vivienda, seamos cooperativistas de un grupo en formación, estemos en construcción, pagamos una cuota mensual a FUPAN, que eh, da para sostener todo lo que es la movilización. Este, en fin. De la cooperación internacional lo que recibimos es extra presupuestario, lo utilizamos en otras cosas, pero FUPAN puede sostenerse eh, solo del aporte de su gente, lo cual es fundamental y nos falta mucho en América Latina esto, ¿no? Es decir y lo otro que, que, que sigue siendo algo bastante poco común es que sus dirigentes todos son militantes, ¿no? Es decir la dirección de FUBAN actual por, por decirte algo, hay compañeros que son metalúrgicos, hay otros que son taximetristas, hay otros que son textiles hay otros que son de la economía informal y bueno, y en su Tiempo libre, entre comillas, se lo dedican a la militancia por la causa. Después de la fiesta en Coviché, me uní a un grupo de jóvenes latinoamericanos con quienes visité el barrio Pablo Estramín, compuesto por ocho cooperativas que estaban a punto de concluir la etapa de obra. Bueno, hola, hola. Bienvenidos a ustedes. Lo que usted quiera. Si están en su casa. El, el, estos terrenos son municipales, son de la intendencia. Uh -huh. La intendencia se los vendió a. Uh -huh. se lo, la, la, el mecanismo es una cartera de tierra, nosotros le llamamos cartera de tierra, Ban es de sí. tierra ahí tierra. está un banco sí. de tierra, efectivamente la, la, la, en este caso la intendencia municipal se lo, se lo comunica uh -huh. en este caso a la fuga sí. y la fuga que tiene una lista de cooperativas uh -huh. o si no tiene, convoca a los grupos que están armados y este, bueno... Pero tiene un precio de preferencia, digamos, eh, por si hay competencia con el sector mm, no privado, pero o... No, pero en el caso que la intendencia eh, lo tiene en, en, en el banco de tierras, como le dicen ustedes, es para, para este para uso. Abuso. Es para, ah, no va al mercado, eh, no ah, entra en el mercado de ese este terreno. Recito. No, no, no. Pero igual hay que pagar un. El, está establecido que el valor del terreno no puede superar el 10% del préstamo. Cuando no tenés la vivienda, cuidas el terreno, que no se te meta más nadie, y cuando empezás a tener materiales, cuidás los materiales. De eso también se hace cargo la ayuda mutua. La ayuda mutua es de que cada uno, cada socio tiene que cumplir una determinada cantidad de horas por semana. Si hace más, queda para una bolsa o para alguien que, que las necesite en su momento. Y hay un tope de horas ¿no? que, que el ministerio te, te exige. Nosotros arrancamos con 23 horas semanales, después en un momento tuvimos 20, después cuando fui aflojando la obra hicimos 15. Ahora en estas instancias estamos haciendo 12 horas por semana. Y es una lucha constante porque todos tienen problemas, toda gente que trabaja, otros que, que trabajan menos, ¿verdad? La etapa de obra promedio son dos años. ¿Ah? Uh -huh. Un poquito más, un poquito menos, son dos años, hablamos de 24 meses. Bueno, hay casos en que la pareja entiende que, bueno, está. Uno de los dos deja de, mm. de trabajar, no es, fácil. No, no no es fácil, cuando hay niños se complica, por eso las cooperativas, este, eh, por lo general, ¿verdad?, este, instalan una, una guardería, ¿verdad?, mm. para que, pa que la, la familia pueda venir a trabajar y los gurises estén, estén cuidados. Hoy por hoy, sí, la verdad que es una alegría grande poder, a mi edad, poder haber este, trabajado tanto, porque fui uno de los podrás averiguar si hacía en una entrevista a otro con, con mi nombre, de que dejé la vida prácticamente al ser jubilado, tenía disponibilidad de tiempo, pero a la vez también ganas. ¿no? En el caso de las personas solas, hombres o mujeres, o lo que nosotros llamamos núcleos monoparentales, uh -huh. con hijos menores a cargo, o personas con capacidades diferentes, verdad uh -huh. Un, digamos, una, una persona que integre tu núcleo, pero que no te pueda ayudar en el trabajo de la obra, hemos negociado con el con el Banco de Previsión Social, acá, que es el que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con, con, con ese tipo de cuestiones, ¿no? este La figura del colaborador, que ese núcleo pueda incluir a otra persona, no en el núcleo, pero que pueda traer a otra persona a trabajar en la obra. ¿Se entiende? Yo solo no puedo hacerme cargo de mi trabajo. A veces sí. Hay gente que se organiza, pero vamos a suponer que no. Mi trabajo, las guardias, el trabajo, la obra, la vida, ¿no? Uh -huh. Todo. Entonces se me habilita a traer un colaborador. Pero... Pero el colaborador sí. solo está ahí, solo está para trabajar, ya, no integral. No hace parte no. ya después de no, no, no, no, no. una reclamación. Ni siquiera. De... Bueno, por eso es que lo negociamos con, claro, con claro. la institucionalidad, porque claro. ha habido problemas claro. de gente que ha traído colaboradores. Yo de ahí, y trabajé y claro, y después reclaman. reclaman uh -huh. O lo que no sé si es peor, pero es tan problemático como eso. Este, no está registrado en la planilla mm. de los que van a trabajar se lastima mm -hmm. trabajando y eso cuesta muchísimo Acá arriba del escenario está esta gran familia que construimos Coviche oh. y bueno, y vamos a proceder a, a entregar la, las llaves de cada vivienda Lo Primero es la socia número 9 Elizabeth Madruga La casa... <risa> ¡Número 303! tenemos cosas nuevas! El sorteo te este, meten los 28 socios, o sea, eh, 28 no porque nosotros somos grupos de 2, 22 de 2, 5 de... 4 eh, de 4, y 3 de 3 habitaciones, ¿no? Entonces... Metieron la bolsa todos los números de la, de los que éramos de dos dormitorios, que son la mayoría 22, esos metieron los socios de 22, y ahí cada, sacaban el número de socio el socio iba, sacaba otra bolilla, y la casa que le correspondía. Yo, por suerte, tuve, como podrás ver, esta es la mía, que está en la esquina de, del complejo, quería la otra de la esquina que daba contra la calle, pero justo le tocó a un amigo, amigo, amigo, y... Y quedamos contentos los dos. Él me la cambiaba igual, no había problema, pero me gustó estar acá y quedamos con eso. La verdad que a veces de repente la gente lo toma como que es injusto el, el sorteo, porque quiere una orilla, o en fin, o ya, si, ¿cómo te puedo decir? Si, le gustó X vivienda, ¿no? Pero eso es, es la suerte para todos. Ni Marx ni Lenin hablaron contra las cooperativas. Eso lo hizo el estalinismo, la desviación del marxismo revolucionario. Entonces, no le voy a contestar a los comunistas, ¿cierto? Eh, los que se creen comunistas, que son estalinistas, ¿m? han planteado este debate, que el Estado todo lo tiene que hacer. Bueno, esta teoría ha fracasado. Primero porque el problema de la vivienda, como la producción de cualquier producto, digamos, tiene que ver con el empoderamiento de la gente. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú esta cooperativa de vivienda de los años 70. Parece que estuviera recién inaugurada. Yo te llevo a un complejo habitacional obrero de los años 70. Llave en mano? Te das cuenta inmediatamente que tiene 50 años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la autogestión es el control político del proyecto. Lo que no se le puede negar y mucho menos a los trabajadores. Es más, Marx tiene un documento muy interesante donde plantea que la primera etapa al socialismo, los trabajadores, al margen del marxismo, Marx no era marxista, es no decir, él era Marx, este, planteaba que había que estudiar muy de cerca al cooperativismo porque los trabajadores habían dado un paso y le faltaba el otro, le faltaba la toma del poder cosa que yo comparto, pero que tenían un paso fundamental. Habían dado cuenta que no era necesario un patrón. Otra cosa es el cooperativismo tradicional y de derecha, que quiere achicar o acolchonar la lucha de clases. No, nosotros queremos profundizar la lucha de clases. cierto. Entonces, ese es un falso debate con los estalinistas, que planteaban todo lo del Estado, como cuando Fidel en Cuba, por ejemplo, y toda la, la, la playa de, de compañeros, este, pusieron panaderías estatales, pero se olvidaron que a la gente le gustaban los bizcochitos calientes y que tenía que estar más cerca de la casa. Entonces, esos son de las groserías estalinianas que se han dado, beatificando al Estado. No, no, el Estado es un Estado obrero que se construye ahora bien. Han hecho algo muy bueno los cubanos, que fue hacer ayuda mutua con las llamadas microbrigadas. Yo estuve en esa experiencia, tú trabajás en un lugar, X, por ejemplo, vos sos un obrero textil, esas horas que tenías en la fábrica, mientras te construía el Estado, tú ibas a hacer ayuda mutua a la vivienda. ¿Eso es mejor o es peor? Eso es muy bueno. Pero para eso hay que conquistar el Estado, que lo consiguieron en Cuba, no en Uruguay, ni en México, ni en Argentina. Entonces, la práctica, la práctica autogestionaria es la que genera conciencia. La práctica autogestionaria. Y por otra parte, un bicho que no han podido resolver el Estado es la burocracia. fíjate que en el mundo cayó la Unión Soviética por un noticiero. Un noticiero televisivo con Gorbachev a la cabeza dijo no somos más comunistas, nos pasamos al capitalismo. Y no salieron 20 personas a luchar por la Revolución Bolchevique. Entonces, bueno, el gran problema de la izquierda es que no ha revisado por qué cayó la Unión Soviética. Eso es lo que tiene que debatir el mundo hoy en día en la izquierda. ¿Por qué cayó? ¿Hubo algún error o no hubo algún error? Entonces, en el tema de la vivienda, para nosotros fue fundamental el poder político de los trabajadores. Acá tuve gente que nunca leyó a Marx, pero anda a decirle a cualquier vecino quién resuelve sobre la guardería acá. Es la gente. ¿Quién resuelve sobre el gimnasio de los pibes? Es la gente. Cuando comenzó la obra estaba la dificultad de que las mujeres querían trabajar y no tenían con quién dejar los niños. Entonces ahí se inaugura el Play Jardín, que funciona donde actualmente es una escuela pública, una cuadra. Luego ese local se le deja para la escuela pública, que es la parte primaria, de primero a sexto, se dona el local, ahí el sistema público del Estado hace una escuela por la cantidad y la dimensión del complejo, era necesaria una escuela. Y queda la parte maternal en un jardín dentro de la cooperativa, porque nosotros, la parte del Estado abarca de 4 a 12 años. Entonces abarcamos de 1 a 3 años. Yo soy una de las que vivo acá, Gabriela vive acá, Rita, Soca y hay otra parte del equipo que es de afuera también, así como los niños. Todos los funcionarios que trabajamos, tanto en el gimnasio, en la biblioteca, en la policlínica, son contratados por Mesa 5. Vengan a tomarse un refrigerio, dijo <risa> uno. Luchamos para tener un comedor, para que vinieran todos los niños a comer. Los conjuntos realizados por los sindicatos obreros durante los años 70, como el Complejo Juana de América o el José Pedro Varela, han dejado una huella indeleble en el paisaje de las periferias de Montevideo. Hoy siguen siendo el reflejo de una sociedad uruguaya resuelta a mantener su esencia solidaria y combativa. El cooperativismo como el candombe resurgen con fuerza en las áreas céntricas de la capital uruguaya, esta increíble manifestación cultural de origen africano recorre las calles del histórico Barrio Sur, que tras años de abandono y deterioro, se encuentra sujeto a procesos de especulación inmobiliaria y gentrificación. En este contexto, Fukbam ha reorientado su lucha por el suelo hacia el corazón de la urbe, logrando arraigar a la clase trabajadora en decenas de cooperativas de nueva generación como Covireus, donde culmina el recorrido de las batucadas. La visita guiada por Marcelo nos conduce a la primera cooperativa que se realizó en los años 90 en la ciudad vieja, es decir, en el casco antiguo de Montevideo. Fue una experiencia piloto que hizo la Intendencia de Montevideo. Fue la primera vez que se hizo una cooperativa que no partió de un terreno limpio, ¿tá? sino que eh, había parte construida que, se, que, como ven, se tuvo que reciclar la dictadura arrasó con una cantidad, de arrasó con todo lo que arrasó, libertades, derechos, pero en materia de patrimonio, de patrimonio arquitectónico, histórico, hizo destrozo. La ciudad vieja es el ente financiero de todo Uruguay, porque está toda la parte de los bancos y las matrices de los bancos están acá en la ciudad vieja. Es decir, todo lo que es negocio de importación, exportación, se mueve todo acá. A, a diferencia de aquel momento que se quería sacar a la gente para afuera, cuando se crean las cooperativas y se crea todo ese movimiento, vamos logrando que eh, la gente no se vaya al barrio. ¿Ah? Entonces, por eso fue que la consigna nuestra, en su primer momento, por el derecho de los vecinos de vivir en, el, en su barrio. ¿Ah? Entonces, eh, nosotros, junto con otra cooperativa que está acá al fondo, COVID RAM, Fuimos las dos primeras cooperativas en la Ciudad Vieja. Ahora y en total, eh, creo que son 18 o 19 cooperativas que hay en la Ciudad Vieja. En todos los departamentos del país hay cooperativas de vivienda. Y, y es más, el último dato, por ejemplo, en la Ciudad de Mercedes, un tercio de una ciudad del interior, donde son 62.000 habitantes, viven cooperativas de vivienda. Eso para ver la magnitud que ha tomado y cómo ha permeado esta nueva forma de construir, y con una concepción no propietarista, este, al país en general. ¿no? Hoy nuestro país tiene una asignación presupuestal para el tema de la vivienda del 41% del presupuesto destinado a vivienda, va para las cooperativas. Y esa es una cifra histórica, que solamente se había dado a principios de los 70, cuando nacía el cooperativismo como sistema. Hoy se repite. Hoy nosotros tenemos en práctica un mecanismo de subsidio a la cuota que permite la permanencia de la vivienda de la familia en la vivienda que se pone en práctica desde el año 2008 y que hoy es prácticamente una ley que llevó mucha movilización durante el año 2016 y 2017 hasta que sobre finales de este mismo año el Parlamento Uruguayo está laudando una ley que le da seguridad jurídica al mecanismo por el cual cuando la familia no puede hacer frente a la cuota, el Estado la respalda y permite que la familia no pierda la vivienda. Nosotros teníamos un problema, este, cuando las cooperativas van transcurriendo en el tiempo y devuelven eh, el préstamo, la vivienda se encarece y muchas veces eso permite que los hijos de cooperativistas o la población más empobrecida no puede ingresar en una cooperativa. También hemos logrado un mecanismo de préstamo, de un nuevo préstamo del Estado que facilita el ingreso en los cupos vacíos de las cooperativas ya habitadas y permite que sea la misma población trabajadora la que ingrese en el sistema que de hecho fue creado por los trabajadores. Entonces, un periodo muy dinámico, de mucho crecimiento, eh, en donde le hemos dado un énfasis muy importante al tema de la formación. Nosotros creemos que la formación de nuestros compañeros en la buena gestión de las cooperativas, pero también en entender por qué el cooperativismo es un sistema válido para no solamente llegar a una vivienda digna, sino para una vida mejor. Ese ha sido uno de los puntos fuertes, la creación de la Escuela Nacional de Formación es uno de los puntos fuertes del periodo, y creo que eso va cerrando como un círculo virtuoso en donde hoy la Federación tiene la posibilidad no solamente de tener muchas cooperativas en obra, de construir mucho, de respaldar lo que socialmente ha hecho, sino de ir planificando futuro. Hemos conseguido lo, lo, lo máximo, que es el, el sueño de todo ser humano, tener su techo para poder convivir y formar su familia. Eso, que lo puedan lograr ustedes también como lo logramos nosotros. ¿Sí? Les voy a decir que sin esfuerzo no hay nada. Y sin trabajo tampoco. América Latina es bueno que, que, no, es, que no, es, no es difícil juntarse y hacer este sistema de ayuda mutua. Acá en Uruguay se hace mucho. Tenemos una gran federación como fútbol que nos apoya en todo sentido. Y bueno, ellos tendrán que ver el, el mecanismo que pueden emplear para... Que no es difícil hacer una casa. Quizá en el futuro pueda haber otras alternativas, pero hoy por hoy... La alternativa más factible es la de la cooperativa, con todo lo que te influye. Y para uno es, es encontrarse con un mundo totalmente nuevo. Como bien decía Perla, una cosa es trabajar para una empresa constructora, que vos cumplís un horario, una tarea asignada y más nada. Cuando venís a una cooperativa es totalmente diferente, porque estás trabajando para hacer un montón de casas, para un montón de socios o compañeros, y te cambian, te cambian las realidades.